Bailando entre altares Cara no encuentro Será quien del el olvido Me han dejado muerto Penetrante incienso Mis ojos sueltan mares Naranja de El cielo no llora, grita por almas perdidas, grita. Allá, arriba y más allá. Muchos salen sin brújula. La inocente situación. era el culpable, la idea nace del ejemplo que se espera de un hogar violento.